Hoy estoy aquí para defender mi integridad. Angélica Rivera mintió. No ha vendido la Casa Blanca de las Lomas. La National Public Radio, un conglomerado de medios públicos con altísima credibilidad en Estados Unidos, publicó una nota en donde evidencia que la esposa del presidente no ha cumplido con su palabra. Angélica Rivera apareció hace ocho meses en un video de YouTube comprometiéndose a vender los derechos de la llamada Casa Blanca de las Lomas. Quiero comunicarles que he tomado la decisión de vender los derechos derivados del contrato de compraventa. Porque yo no quiero que esto siga siendo un pretexto para ofender y difamar a mi familia. La mansión fue construida y sigue sin terminársele de pagar a Grupo IGA, propiedad del empresario Juan Armando Hinojosa, señalado como el contratista favorito del presidente Enrique Peña Nieto. A través de Grupo IGA, Hinojosa se ha beneficiado con la malograda licitación para el tren rápido a Querétaro, con la remodelación del hangar presidencial y con la construcción de la carretera Toluca-Naucalpan, que atravesará la comunidad otomí de Xochicuautla. La reportera de la NPR obtuvo todos los documentos de la propiedad y confirmó que no ha sido vendida. Contactó a un vocero de la Presidencia de la República, quien le confirmó que Rivera no venderá la casa, sino hasta que concluya la investigación sobre posibles conflictos de interés que está realizando la Secretaría de la Función Pública. Según la NPR, este es el más reciente capítulo de una serie de controversias protagonizadas por la esposa del presidente, a quien se le critica por sus derroches en compras y sus viajes a Beverly Hills y Europa, justo cuando se ha revelado que en este sexenio hay dos millones de mexicanos más que pasaron a vivir en situación de pobreza.